Hola gente aquí con el segundo capítulo pero antes algunas cosas que decir del fanfic. 1. Izuku es el de la imagen 2. La ropa de Izuku con el segador es la de Toby en Akatsuki. 3 el nombre de villano de izuku esto vi solo que la prensa le dice segado 4 aún no sé si darle algún ship al principio pensé darle el de fuyumi pero ahora que lo analizo no sé bueno sin más que decir comencemos izuku eluchi capítulo 2 infiltración of han pasado 3 años desde que trabajo con all for one tenemos muchas cosas en común y me he reflejado en él más de una vez en este tiempo soy el único que le dice Tousan y él me dice Izuku -ku. por mientras todo va bien sé que en el primer año como miembro de la liga de villanos fue el más difícil ya que Shigaraki estaba celoso de que yo era el preferido de Tousan una vez casi lo mato por pensar que era un traidor ya que me odiaba tanto que quería usar su mí así durante el primer año luego en los dos años formamos un acuerdo sé que puede matarlo y de destruir la liga yo solo pero creo que es importante para tou-san narrador guarida de los villanos kurogiri llama a izuku necesito hablar con él sobre el plan que estuvimos pensando hace cuatro años ok sensei mi gorilla kun te llama el sensei te teletransportaré con él dice kurogiri está bien kurogiri san Puffafo y creo que es hora de planear el plan de infiltración. Claro Tousan, pero tendré que dar el examen mañana supongo, ya que mañana comienza la postulación a Yue. Tranquilo Izuku, te he mandado a recomendación con uno de mis contactos, pero igual mañana ve a ver a tus nuevos compañeros, vigílalos y busca cómo engatusarlos hasta que te declares un villano. Claro Tousan, Izuku Kun de ahora en adelante hay que llamarte por otro nombre, tienes uno en mente usan mi nombre ahora en adelante es Obito, Obito Uchiha solo la liga de villanos me llamara Izuku de acuerdo Obito. Bueno ya es hora de retirarse dijo Afo. antes de retirarse Izuku es parado por una voz. Izuku. Que sucede Tousan, eres como el hijo que nunca tuve espero mucho de ti y sé que algún día tendrás que hacer lo que acordamos, claro Tousan y Suku se fue triste de la guarida de los villanos. Time skip al día siguiente 9 am de la mañana Pop y Suku me desperté tarde otra vez pero que más da falta una semana para la infiltración Yue y me puse unos pantalones negros una sudadera gris y unas zapatillas negras comí una tostada y una taza de café ya son las 9 y 30 iré caminando no quiero gastar mis ojos ya que mi vista ha empeorado luego del segundo año lo único que hace que pueda ver son las píldoras de Tousan hacen que mi visión me Mejore por un lapso de 30 días solo me quedan 10 píldoras no puedo desaprovechar ni una más. Puff narrador. Luego de la caminata de Izuku alias obito llego a la Yuguay. Entró a la puerta y vio que Present Meek estaba explicando las instrucciones. Ey tú, ¿no crees que es de mala educación entrar sin permiso y de paso llegas tarde ya todos? Dimos el examen escrito dijo un tipo de lentes y pelo azul. Isuku no respondió y siguió su camino a la sala de los profesores. Ese chico quien se cree para entrar así decían algunas personas, otros celosos ya que era bastante acuesto y algunas sonrojadas, pero había uno que se moría de rabia y era Katsuki ya que se cree superior al entrar como si nada a la academia. Sala de profesores. Los profesores estaban hablando mientras que Present Mic acababa de decir las instrucciones, disculpen puedo hablar con el director. Chico, sal de aquí y de tu examen ahora antes de que se te anule tu examen, decía un profesor con pelo negro y cabellera larga. Aguarda, Isawa el es último chico por recomendación que estará en la clase 1, decía el profesor Nesubostata. Yo creo que es una rata, jajaja ja, ja. Isawa se cayó y se sentó. Joven Uchiha ¿verdad? Porque vino a los exámenes de ingreso. He venido a ver la academia y visitar sus alrededores. A está bien creo que lo mejor será que mires el examen de práctica vaya abajo y mírelo si usted quiere dijo el director mesu gracias por darme el permiso y su salido de la sala de profesores y se dirigía a la sala de práctica gama disculpe director mesu cuál es el kirk del chico pregunto oh all su kirk son los elementos puede crear fuego por su boca lanzar agua de su boca crear rayos vientos y todo todo lo que tenga que ver con los cinco elementos. Nota del autor. All for one le dijo a Izuku que no mostrara sus habilidades de su Sharingan. Solo que lo usara si nadie lo viera o cuando es un villano. Aparte Izuku le ha ocultado el Amaterasu y el Susano a all for one. Fin de la explicación. Sigamos XD. Todos estaban concentrados destruyendo el máximo de robots en el tiempo posible. Izuku bajó al campo. Gama y se sentó a un lado para ver a los participantes Pop y Sucu. Así que algunos de ellos serán sus compañeros por lo que veo Katsuki si o si será mi compañero ya que va primero en la tabla con 50 puntos y le quedan 5 minutos Luego está ese chico con los lentes está quinto puesto una chica con pelo corto está en el puesto 8 aunque es muy normal tiene el pelo castaño Y Izuku pensamiento Ahora que recuerdo Obito me contó de una chica llamada Rin con el pelo corto castaño su gran amor decía el Obito bueno a mí me da igual no porque sea su reencarnación me deba de gustar una chica igual a la llamada Rin. Todos sintieron un temblor pero Izuku no se inmuto seguía sentado ahí es el robot de cero puntos corran decían los participantes cuando Izuku se quedó a ver al inmenso robot de cero puntos Escuchó un grito de dolor. Ahí Ay, duele ayúdenme decía la pelicastaña vamos usa tu poder de gravedad no seas tonta decía Izuku en su mente. Cuando el robot estaba a punto de pisar a la chica Izuku se paró a una velocidad increíble. Pero para él solo estaba jugando Llego a donde estaba la chica y la cargo al estilo nupsia Y lo llevo a un lugar seguro Oye estás bien decía Izuku La chica recién estaba abriendo los ojos Y vio como el chico de antes le cargaba y se sonrojo Creo que te dejaré aquí Izuku lo bajó y se fue hasta donde estaba el robot Izuku creó un chidori y salto moderadamente Y aplicó el jutsu en el pecho del robot así explotando en el estómago del robot y cayendo para atrás todos estaban sorprendidos como llego tan rápido me supero en velocidad a mi máximo no aún peor supero a Tense y todos rodeaban a Isuku. cuando de la nada presente dijo que acabo la prueba Disculpe, te quiero dar las gracias por salvarme dijo la pelicastaña sonrojada sabes mi nombre es Uraraka o Chako cuál es el t no pudo acabar la palabra ya que el ya no estaba disculpa sabes a dónde se fue el chico de pelo negro le pregunto al chico de lente se fue hace dos minutos creo que querías hablar con él si sí quería pero se fue mi error lo dijo con sonrojo y susurro la última palabra pofizuc vaya primera impresión de los participantes bueno me da igual la siguiente semana sabré quiénes son mis compañeros time skip una semana después bueno hasta acá el segundo capítulo gracias por el apoyo nos vemos el viernes supongo adiós.